Estoy muy contento de, uh, de practicar todos juntos esta noche uh, y vamos a practicar abrir y cerrar. So I hope Espero que todos disfruten together. la práctica okay, como un bien. Comenzamos. Todos nos sentamos erguidos. Pai hui, elevado. Retraemos el mentón. Hui, hui cerrado 10 -10. y hacia arriba, suavemente. Hui yin conecta con Pai Hui, la coronilla. Sentimos que a través de Pai Hui elevamos y extendemos toda la columna vertebral. MIGMEN, la espalda over. baja hacia adelante. Nos relajamos, relajamos MIGMEN. Cerramos los ojos suavemente. Relajamos. La conciencia pura observa el interior del palacio Shenji. Inside, Escucha el interior del palacio Shenshi. Siente el palacio Shenshi puro y claro. Hong Kong Tan Tan Juan, Juan. Juan, Juan ju, ju Vacío, mas no vacío Here, La conciencia pura desde el Palacio Edimilé. Shenshi ilumina y observa todo el cuerpo profundamente en el interior todo el cuerpo se relaja Sentimos el interior de la cabeza y el cuello relajado. El interior del pecho y de la espalda alta se relaja. El interior del abdomen y la espalda baja se relajan. El interior de los hombros codos, wrist, muñecas y los dedos relajan. se relajan. El interior de las caderas Piernas, tobillos y pies se relajan. Sentimos el interior de toda la columna vertebral. Se relaja. The whole body todo el cuerpo relaja. se relaja. Your whole body, Sentimos todo el cuerpo is... transformándose en chi. Todo el cuerpo vacío, sentimos todo el cuerpo fundiéndose con nuestro campo de chi. Siente cómo en el campo de Chi, nosotros estamos fusionados juntos. Imaginen que desde el centro de cada pequeña célula se expande hacia afuera en el universo. Abierto. Abierto. En el universo oh, the full of pure Todo Hung el universo está lleno de jun puro oh, the universe, al Todo el junnio al ninchi del universo. Oh, Un Continuamente es reunido en nuestro campo de chi, reunimos el chi profundamente en el interior. Recójanse en el campo de Chi. Recójanse profundamente en el interior. Inside, outside. El interior y en el exterior el chi es abundante Murcia. se fusiona juntos, nos relajamos. Nos mantenemos en el campo de Chi. Somos uno. Tú eres el centro del campo de Chi, el centro del universo. Nuestro campo de Chi conecta con todo alrededor del mundo, con todo el campo de Chi de todos los practicantes de Chinen Chikung. Conectando con todas las personas. With Dr. Pang. Conectando con el doctor Pang. All the good Conectamos con toda la buena información. All the good Toda la buena información se fusiona con nuestro campo de Chi. Nos relajamos. Ahora... No. Vamos a cantar los ocho versos juntos. Y en silencio. Síganme. Silencio. Nosotros estamos en un gran estado armonioso. Todo se funde, se integra en uno. Nos mantenemos en el campo de Chi, todo fluye bien. Todos los bloqueos desaparecen completamente. En este campo de Chi Hunyuan Es un campo de chi jaola. Nos relajamos. Los brazos sostienen una bola de chi. Enfrente de ti. Sentimos la bola de chi conectando profundamente en el interior. Vamos a hacer abrir y cerrar. La conciencia pura va profundamente al interior del lugar donde tú necesitas chi. en el universo Merge with the universe. se integra con el Yuan Chi universal cerrar. El Hunyuan Lin Chi universal puro va the profundamente en el interior, a los lugares donde tú necesitas Chi. Hunyuan Lin Chi transforma el interior. Abrir. Cerrar. Tú eres Chi. Abrir. Sentimos el espacio infinito. profundamente en el interior abrir Vacío, mas no vacío. Profundo en el interior. El Chi en el interior fluye bien. Ay, abrir. abrir. ¡Ojo! Cerrar. Un transforma el interior. Abril hacia el universo infinito. Yo el linchí profundamente <coughs> en el interior. Abrir. Cerrar. con yo al lente Eres el Universo. The el Huñuang linchi Chi más puro va profundamente al interior. En las profundidades internas el chi fluye bien. Abrir. Cerrar. abrir. Linchi transforma profundamente el interior. Inside, here, here. Profundamente el interior se ha vuelto claro y puro. Despacio. Los brazos sostienen. Una bola de chi la elevan. Sentimos que la bola de chi conecta con el interior. Por encima de la cabeza. Las manos por encima de Pai hui. Abren Pai hui. Vertemos el Chi. Sentimos Lin Hun Yuan Lin yendo a través de todo el cuerpo profundamente en el interior. Vertemos uh, uh, pasamos la cara el cuello. El pecho. Espalda alta. Abdomen. El interior de las caderas. Muslos. Rodillas. Tobillos. Pies. Los brazos en lo profundo de la Tierra. Los brazos traen el Chi de la profundidad de la Tierra hacia el frente. Imaginen que viene desde todas direcciones. Despacio. por encima de la cabeza, las manos frente a Pai Hui. Abrimos Pai Hui, la puerta del cielo. Vertemos el Chi. bajamos con, con Joan Lynch va a través del interior profundamente pasa la cara uh, cuello Pecho. Abdomen, abdomen. El interior de la cadera. A los muslos. Rodillas. Pantorrillas. Ankle tobillos. Pies. Las manos profundamente en el interior de la tierra. La conciencia pura se reúne con el Hun Yuan Lin -chi puro. Despacio, elevamos las manos por el frente. Imaginamos que atraemos desde todas direcciones, desde todas partes. Sentimos... Todo el Hunyuan Lin Ti entrando profundamente en el interior. Por encima de la cabeza. Las manos vierten el Chi. enchiva a través de todo el cuerpo, limpiando todo el cuerpo. Pasa la cara, el cuello, el pecho, vertemos. Abdomen. Your hips. En el interior de la cadera. Muslos. Rodillas. Uh. Pantorrillas tobillos, feet. los pies, In... en el interior profundo, Reach, up. elevamos las manos, El cuerpo es Hunyuanin-Chi. Despacio. Subimos por encima de la cabeza. Las manos enfrentadas a Paihui. Las manos vierten el chi. Palms on by Cubrimos Pai hui. Here comes the inside. La conciencia pura siente profundamente el interior. Conunciamos Tong, T-O-N-G, tres veces juntos. Tong significa fluye completamente bien. Inspiramos. en el interior el estado fluido Inspiramos. Bien, bajamos las manos despacio vertiendo el chi. Las manos cubren tu chi, el ombligo, nutrimos el chi. La conexión se cortó, pero ahora estamos culminándola. Asimila el chi en el tan tien inferior. Hola. Hola. Hola. Hola.